Bueno, ahora estamos presentes en el Sindicato de Empleados de Comercio haciendo entrega de la Mesa de Trabajo junto con Roxana Salazar y Fernández Emilia, dos emprendedoras que van a estar recibiendo esta bueno, estas herramientas para fortalecer su emprendimiento. ¿Cómo les va? Buenas eh, buen día. Acá estamos en la, tratando, tenemos una cooperativa familiar y eh, hacemos panes emprendimiento de panadería tenemos y hacemos panes, factura para abaratar porque no tenemos trabajo y lo mantenemos con eso por ahora. Eh, Roxana, ¿esto también de qué manera le va a fortalecer, le va a ayudar a su emprendimiento, de qué manera le va a ayudar también a salir? ¿no? Y nos va a fortalecer porque nosotros de esta forma vamos a poder eh, mejorar nuestro trabajo y poder generar ingresos de trabajo para otros tipos de personas. Porque nosotros también hacemos trabajo comunitario en el barrio, o sea, damos ayuda a la gente en lo que podemos. Y al nosotros poder tener un ingreso, nosotros podemos dar esa ayuda también porque es todo se hace a pulmón. ¿De qué manera trabajan en, en su en el día a día? ¿Arrancan temprano? ¿Cuál es su, su día a día? Bueno, nos levantamos a las 3 de la mañana y de ahí armamos todo lo que son los panes y los pedidos que tenemos del día, más lo que se va a hacer para vender ahí en el, en el lugar. Y bueno, y arrancamos a las 3 de la mañana, a veces estamos hasta las 3 de la tarde, a veces tiramos un poquito más, depende de los pedidos que tengamos, nada más. ¿Y esto va a ayudar a incrementar la producción entonces? Va a ayudar a incrementar la producción porque teníamos estábamos trabajando solamente con un horno. Yeah. ¿Dónde se puede encontrar entonces y cómo se lo puede ubicar a, a su emprendimiento también para que nuestros oyentes y señores puedan eh, llegar a enterarse del emprendimiento? El número de teléfono para pedirlo, para hacer los pedidos es 3794-010181 o la dirección es Basa Bilbaso 863, Barrio Popular. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.